Ahora, ¿Ya estás en el aire? Ya empiezo, ¿no? Cuando quieras. Eh, hola, buenas tardes a todos. Eh, ¿Dónde está el micrófono? En la, en la misma cámara. En mismo... Entonces hay que hablar fuerte, ¿no? Un poquito, sí. Eh, me presento, soy Manuel Hidalgo. En, colaboro en ciertas en, con tareas participando en la comunidad Arduino. También eh, soy aficionado, sobre todo, a la robótica, que otra cosa. <coughs> o realizando talleres escolares eh, en los centros educativos por donde estoy, porque últimamente ya llevo dos años cambiando de centro. Y, y mi aportación a la robótica voy a comentar porque también incluso de formación de de tecnología en la provincia de la y ahí tenemos un, ya una página en donde hay ciertos recursos que pueden utilizar el profesorado de tecnología sobre todo. Eh, ¿Por qué la robótica forma bueno, parte un poco de mi ¿Cómo estarías? actualmente? ¿Va a comenzar a abrir la sala de arriba una con sí, charla sobre el DECA sí, de plasma, que se quieres insistir. de una manera muy rápida con las cosas que ven que funciona de forma inmediata. Tiene unos resultados inmediatos y, y permite pues, hacer muchas cosas y activa mucho tu imaginación cuando te presenta una serie de desafíos que tiene que llevar. Pues para esto eh, yo empecé un poco con, con la plataforma Lego, la plataforma Lego pues, tiene sus ventajas con módulos eh, enchufables de una forma rápida y tiene un entorno de programación gráfica. programación en donde el alumno pues eh, viendo como funcionan los bloques y cómo funciona la programación gráfica de esos bloques, habiendo las posibilidades que tiene cada uno de ellos, pues obtienen un resultado bastante rápido y, y lo ponen en marcha en poco menos de una hora y media. Desventajas que tiene, pues tiene unas desventajas, las limitaciones y sobre todo eh, ellos, la impresión que tienen ellos es que no es fiable. En definitiva, eh, no es fiable porque tiene mucha eh, tolerancia y tiene mucha... Según como, lo, eh, como está enclavado cada uno de los módulos, pues tiene sus resultados más fiables o menos fiables. Los sensores, los sensores de luz y los sensores de ultrasonido, pues tienen esos inconvenientes eh, una vez que ya cambié de centro y dejé de tener la plataforma Lego al mismo tiempo también estaba buscando otras alternativas y entre ellas pues surgió la placa Arduino y sobre la placa Arduino pues empecé haciendo un robot cuyo objetivo cuyo objetivo sobre todo era no voy a tener que hablar porque esto no sale en remoto, la pantalla... No, no se ve. Eh, un robot que ya la mayoría conocéis en, con materiales bastante de bajo coste. Es decir, aquí lo único que hay comercial son los motores, son motores eh, los motores de rotación continua y la placa de control, que es la placa de arduino. Entonces, eh, bajo de, de la placa, donde se ponen los, los motores, donde se conectan los motores y donde se ponen los sensores. Y la finalidad que, que tiene es poder pues añadirle módulos, módulos que podemos construir perfectamente en nuestro centro educativo con materiales eh, de las tiendas de electrónica. Ya cuando queremos tener más prestaciones, pues sabemos que hay un conjunto de placas adaptadas a la plataforma Arduino y para realizar cualquier en cualquier tarea. Eh, en el, los primeros pasos que di sobre todo para utilizar o pues, introducir la robótica en el centro fue pues, hacer pues, un robot móvil. Un robot móvil y este robot lo que, eh, no necesita prácticamente nada. La electrónica que controla los motores ya la lleva incorporada y lo único que tenía era la tarjeta entonces conectaban los motores de rotación continua y a partir de ahí ya podíamos en cuestión de dos sesiones de taller ya teníamos un robot montado y funcionaba ¿Sí? con esto qué posibilidades tenía pues lo único es hacer movimientos tenemos una plataforma que tiene movimiento de dos motores independientes, lo que es una tracción diferencial, se conoce como tracción diferencial, y esto nos permite mucha movilidad. Entonces, nos permite giro fácilmente, incluso giro muy cerrado, porque dando movimiento en sentido contrario a la rueda, pues se está girando sobre sí mismo. No necesita, como coche teledirigido, en donde el, la curva la hace con la rueda delantera y necesita un radio de curvatura mucho mayor. Y viendo cómo evolucionaba el, la, el interés del alumnado, ya una vez que dominaba en, en la programación de los movimientos, lo atractivo que tiene esta primera configuración es conectar o introducir un receptor de infrarrojos. Este receptor de infrarrojo pues funciona con los códigos que se generan en cada una de las teclas. Eh, el código más fácil para implementar es el código de la marca Sony. La marca Sony genera un arrafo de curso y hay que ir leyéndolo. Eso solo tuve que, que incorporar yo, busqué información en internet, había programitas que leían los códigos del mando de distancia y a partir de ahí, pues según las teclas que se vaya pulsando, pues generar un número. Entonces, eh, a partir de ese número pues, realiza una tarea. Todo lo que los muchachos habían eh, programado haciendo una línea recta, culpando, moviendo, eh, haciendo un recorrido que no tenía mucha precisión, que tenía este inconveniente en los, los motores, sabemos que los motores no son iguales al 100%. Siempre, si la distancia es mayor, la, la desviación de recorrido es mayor. Eso es lo, lo que, lo... Eh, una pequeña demostración eh, de cómo no se mueve. Y tenemos un, no tenemos mucho espacio, vamos no a verlo aquí, pues ya con, con esta aplicación, ya teníamos ya teníamos el motor funcionando eh, en muy poco tiempo. Y el siguiente, paso, el siguiente paso ya era un poquito más complicado y la experiencia pues me ha demostrado que, que, no, que tiene un recorrido más largo de aprendizaje y, sobre todo, eh, el alumno veía que la cosa ya es que complicado Con, con estos robots este robot aprendimos eh, a ver que no teníamos precisión en, en los recorridos que tenemos que hacer mi propuesta sobre todo era que podíamos hacer una línea negra para que siguiera esa línea negra y, y para eso pues le introducimos los dos sensores de infrarrojo. Estos sensores de infrarrojo mmm, tienen una característica que la luz solar eh, puede interferir en Eh, está eh, en la luz del día... ...y la interferencia pues con las reflexiones que se producen ...pues puede tener una mala lectura... ...entonces normalmente esto se hace en un taller... ...con las ventanas cerradas... ...y con luz artificial... ...con los fluorescentes eh, principales. Y si os fijáis un poquito... Viendo las hojas características de cuando empezaron a montar, yo le di el módulo. Este módulo lo tengo suelto por ahí. Yo le di el módulo y que lo colocaran en la plataforma. Entonces, uno lo colocaron en un sitio, otro lo colocaron en otro, y a uno le funcionaba y a otro Entonces, Empezamos a analizar un poco por qué funcionaba en unos sitios y en otro digo Es importante, sobre todo, tener información de lo que estáis utilizando, de los componentes que se están utilizando. Y la característica que tiene este componente, eh, al emitir una luz y reflejarse sobre una superficie, sabemos todos que en una superficie oscura no hay reflexión ninguna, teóricamente, y en una superficie clara hay un, una reflexión 100%. Uh -huh. Pero también tiene una particularidad, es la distancia al, a la superficie de, de reflexión. El fabricante lo que nos aconseja es que la distancia que hay entre el joyer y la superficie sea de 5 milímetros. Entonces no se puede poner en cualquier sitio, de favor. Hay que poner en, eh, de tal forma que, que pueda hacer una reflexión Y a partir de ahí pues hacemos el programa en donde leemos tenemos la información, eh, la, la lectura se puede hacer de forma digital. Entonces, a la placa Arduino se puede entrar como un 0 o pues como un 1. Estamos en una superficie clara o pues estamos en una superficie. Clara. Eso ya, según la circuitería, pues puede ser que el 0 corresponda a, al blanco y que el uno corresponda al negro. Particularmente, tengo dos tipos de, de placas y, y uno tiene un inversor y el otro nos da la lectura como, como acabo de hacer. Bueno, pues con eso ya tenemos para un seguidor de línea que eh, se puede utilizar para que se mueva por un recinto, por un recinto cerrado y que, y que no se salga. He puesto aquí pero he visto que ha estado fallando pues, pues, por la interferencia de y podríamos probarlo con, ahora con, con el otro con otro sensor. El otro sensor es que tenemos son los finales de carrera, que físicamente pues, chocan y ante ese choque, pues, lo lógico es que no continúe avanzando, sino que reaccione dando marcha atrás y cambiando de dirección. Eh, este sensor, pues, igual está conectado. A masa y se impulsa, o choca contra un obstáculo que está conectado a 5 voltios. De esa forma nos da también una información digital, una información digital de cero de y 1. Y ahí pues el, está la, la equipa, el equipamiento que ya tiene. Y todo esto se puede ir combinando. Podemos hacer un, un robot que se vaya moviendo eh, por un recinto que no se salga de unos límites que están marcados con el color negro y si dentro de ese recinto tiene unos obstáculos y choca físicamente con ellos, pues también podríamos eh, solamente, vamos Solamente eh, estoy utilizando estos dos sensores porque son los sensores más fáciles y, ...para iniciar a los niveles que, que estoy trabajando con ellos... ...pues participo con ellos, es más fácil. Vemos, Este robot también tiene el receptor de infrarrojo... ...y hacer las mismas funciones que hemos estado viendo aquí... ...y... y eh, ...voy a intentar probarlo... ...a ver... ...aquí tenemos un, una opción... Tienen la misma... Puede ser que también esté bajo de batería, ¿eh? y cuando tiene bajo de batería, al bajarse la tensión, puede no ser a lo que en mi comprobando a veces. Bueno, pues tiene una opción que es de... Tiene varias opciones. Bueno, he grabado varios programas y según a la tecla al 1 o al 2, pues va a responder con un programa bueno. sería pues el explorador. <risa> eh, okay. Bien. Eh, para que no se quedara todo en, en el grupo de trabajo que, que llevo a cabo de Coordino, para que no se quedara todo en hacer robot, la plataforma Arduino. Ya dijeron, bueno, pues vamos a hacer actividades que podamos eh, desarrollar proyectos entre El profesorado sobre todo me pedía información inform eh, para conocer la placa Arduino. Y sobre esta idea pues hemos estado trabajando tanto el año pasado como este, con, con menos tiempo. Y He diseñado una placa, hago que puedan construir una placa bastante sencilla, pues no todos los centros tienen los mismos recursos. Entonces, en esta placa pues, eh, vamos a ver cómo hay unos circuitos básicos que van a permitir el aprendizaje de las entradas digitales, cómo se permite, cómo se realiza eh, la lectura de las entradas digitales. Para eso pues tienes aquí un pulsador. Estas entradas digitales. Que Estas entradas digitales consisten en un pulsador, ya todos. Podéis conocer, como he comentado anteriormente, tenemos una resistencia conectada al pin de entrada que se ha determinado. Que el en el momento en que se expulsa el pulsador, pues vemos que los 5 voltios que tenemos de alimentación sobre el circuito de en entrada digital, con los 5 voltios entra al PID de, de la placa Arduino. ¿Las salidas digitales? Las salidas digitales pues, simplemente consiste en conectarlos al PID una resistencia de limitación de corriente para el diodo. Y ahora eh, fundir, eh, fundir fácilmente si sí. la tensión es. al menos lo tiene ahí la resistencia de límite. También, también tiene otro circuito. Aquí el potenciómetro, pues este potenciómetro lo que nos permite es eh, variar la resistencia. Todos los sensores de alguna manera lo que responde a, esa, a este tipo de circuitos. Un, una LDR, se cambia el valor de su resistencia en función de la luz que está incidiendo sobre ella. Podemos simular una LDR. Una, un NTC, que es una resistencia en, en función de la temperatura, pues lo mismo, cambia el valor resistivo en función de la temperatura que, que está viviendo. Concretamente la placa tiene el potenciómetro para generalizarlo a todos los sensores y tiene una LDR. Tiene una LDR porque además de ver la aplicación, el margen de variación que tiene la LDR es muy pequeño. Y con eso, pues también le llevo a que conozcan una inclusión que tiene el entorno Arduino que un va permite la calibrar. Entonces, ante una variación pequeña, la tarjeta que conozca la tarjeta Arduino sabemos que la entrada digital y analógica es un convertido de 10 bits que va entre 0 y 5 voltios, pues nos dan 1024 posibles valores. En, como esto no lo, no lo abarca la LDR, pues haciendo primero unas mediciones y monitoreándolas con, con el puerto serie, pues lo que se hace es coger el rango de, de variación que nosotros estamos viendo en ese momento y mapearlo. Y de esa forma, pues, podemos hacer. De luz o un control de, un, de cualquier rampilla para cerrar una persiana o otro, otra cosa que podemos controlar con la luz. También con un sensor de temperatura. A mí me preguntaron: ¿y por qué no lo dejamos con un sensor de temperatura? Digo, que llevarlo al la es un peligro. ¿Cómo calentamos el LDR con los mecheros? quedaron un poquito más tranquilos, Entonces, su ilusión era cambiar, sí, ¿no? cambiar, dije, pues, una bombilla de 100 vatios, Yo, y al final sí que mandamos los dedos, ¿no? Sí, pensé un poquito, digo, dentro de las posibilidades que tenemos, el es sensor que menos peligro nos puede dar es el eh, de Pues aquí, siguiendo con los esquemas básicos que se ha puesto, también una salida analógica. La salida analógica que tiene eh, la placa de Arduino pues, se hace a través de una señal modulada por la anchura de eh, pulso, una PWM. ¿Esto para qué sirve? Pues, sobre todo, se eh, utiliza para el control de motor. Para el control de velocidad de motor. ¿El control de velocidad de motor? Oh! Ahí tenemos el circuito, eh, dentro, de, dentro de las patillas que tiene Arduino, la patilla número 6, que es una patilla digital, pero al mismo tiempo es una patilla que puede eh, salir unas queñas modulada en anchura de pulso. Pues esta patilla va a controlar lo que es, eh, va a controlar el funcionamiento de un transistor en corte y en saturación. Sabemos que, con el tiempo, de corte y satura, eh, el tiempo de corte, el corte y saturación del tránsito, vamos a tener un curso y ese curso nos va a dar un valor medio en el tiempo. Ese valor medio en el tiempo lo que va a permitir es que sobre los terminales del motor vamos a tener una variación de tensión continua. Eh, con la rapidez en que nosotros eh, abrimos y cerramos el el tránsito, pues la tensión sobre el motor va a variar entre 0 y 5 aquí también se puede aplicar lo que es el mapeo, porque todos los motores eh, cuando nosotros aplicamos 0 voltios el motor no funciona pero cuando aplicamos 0,25 voltios, el motor sí que funciona o sea, tiene una zona muerta, hasta que no marcado. un una corriente que, que dé lugar a un campo magnético dentro de, de la bobina, pues el motor no pierde. ¿Sí? Por eso eh, se este puede eh, ajustar y se puede controlar el motor de una manera más precisa, conociéndolo y haciendo pruebas para, para ver en qué punto el arranque. A lo mejor. Mmm, si conocéis la instrucción de, de la modulación por la anchura de curso, nosotros utilizamos la instrucción analogo Braille, escribí una señal analógica o modulación a anchura de curso, podemos darle un valor de 0 hasta 255. Pero hasta que no lleguemos a un valor determinado de, de 30 o de 40, el motor no empieza a funcionar que necesita un, un mínimo de tensión para generar un campo magnético dentro de, de lo que sería el bobinado. De la... Bueno, pues todas estas, en todos estos circuitos encuentro esta tarjeta y nos permite eh, hacer toda esta actividad. Una cosa que ahora viendo el interruptor que tengo aquí de forma independiente... La práctica correspondiente al motor de continua no lo hacemos eh, alimentándolo a través de USB, eh, porque la mayoría de los portátiles ya no nos, no nos da suficiente corriente para poder controlar el motor de la, una manera efectiva. Sí, lo mueve, pero en el momento en que tenga una pequeña carga ya no puede. Entonces tiene una alimentación cuando se hacen prácticas de servomotores Prácticas de motores: lo conveniente para hacerlo es con una alimentación directa. Alimentación directa que nos permite la, la tarjeta Arduino también poder utilizar aquellas tarjetas que nosotros eh, insertamos o la comprometemos. Bueno, pues todo este trabajo, tanto de las tarjetas como eh, como el robot Educabo, que fue el primero que, que dio paso a la robótica, aquí en la zona donde yo estoy trabajando, pues ha ido evolucionando y, y a los robots que estamos <coughs> incorporando, estamos ya haciendo un robot en donde vamos a utilizar un motor de continuo. Con eso, pues, ganamos un, un poco más en velocidad y para poder controlar motores de continuidad lo que utilizamos son integrados específicos para motores. Entonces entre esos integrados específicos para motores, si el motor como no consume más de un, un amperio, o motores que, pequeños que estamos utilizando en el aula, pues utilizamos el integrado L293. L293 puede controlar dos motores de controlar dos motores y el control de estos motores pues se hace a través de una configuración eh, en H. En fin, al mismo tiempo que nosotros vamos a poder eh, variar, como hemos visto en el tránsito la tensión que se le aplica sobre el motor, podemos cambiar la polaridad. Podemos cambiar la polaridad. Ponéis un esquema. una forma muy simplificada, siento por los que está ahí en remoto, es un puente en H, pues tenemos cuatro, cuatro dispositivos de potencia que nosotros vamos a poder controlar, ahí eh, representados desde S1 hasta S4, desde S1 hasta S4, y cuando tenemos que cerrarlo de dos en en la parte superior, lo que decía el positivo de alimentación y en la parte inferior del puente, en negativo. Si nosotros cerramos S1 y S4, pues estamos haciendo que circule la corriente de arriba hacia abajo, pasando de izquierda a derecha. Entonces, ahí pues estamos eh, haciendo que el motor gire en un sentido en concreto. Y con la apertura y cierre, y con la apertura y cierre de, de todos los transistores, de estos dos dispositivos de potencia, pues voy a hacer que la tensión media sobre eh, el motor vaya variando. Controlo la dirección del motor y la velocidad. Eh, ¿que queremos que gire en sentido contrario? Pues hay que dejar abierto S1 eh, y F4 y utilizar F3 y F2. Entonces ahora el recorrido que tenemos de la corriente viene por la parte. ¿no? de la derecha que baja por S3 y continúa, pasa por el motor de derecha a izquierda y baja por S2. Y así cambiamos el, el sentido de giro del motor. Y con la apertura y cierre de, de este, de estos dos dispositivos de potencia, pues controlamos. más interno del integrado uh -huh. técnica de bien pues una cosa importante una cosa importante que tiene eh, este circuito ya esto se complica un poquito en cuanto a, al diseño los motores eh, generan mucho ruido eh, electromagnético características de bobinado y a la lógica de los a la lógica de los circuitos de control pues genera mucho ruido y muchas veces pues hay fallos o pues, interferencias ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sobre todo lo que hay que hacer es que esos ruidos sean desacoplados por condensador los filtros, actúan como filtros para eliminar ese ruido Entonces, ...la alimentación que va a los circuitos integrados... ...y también al, a los terminales... ...a los terminales de, de los motores... ...pues unos condensadores para... ...para eliminar ese, ese impacto. Y aquí... ...en este robot... ...lo que tenemos es... ...el control de, de los motores... ...estos motores son de continuo... ...que veáis que está... Eh, ...bueno, pero es que estos son los mismos que los motores de rotación continua... ...son reciclados... Eh? ...son reciclados o están trucados... ...una vez que el alumno ha quemado un, un segundo motor de rotación continua... ...no hay que tirarlo... ...no, mm -hmm. no que se quita la electrónica interna... ...y, y se cogen los terminales de, del motor... ...y aquí tenemos los dos terminales del motor... ...ahora en vez de tener igual a diferencia de este, que tenemos tres cables la alimentación, tenemos un, un cable amarillo que es la señal de control Entonces, este cable amarillo desaparece la electrónica que hay dentro del de, motor de rotación continua también desaparece y se queda el motor con la de motor. Entonces, ya como porque le han puesto 9 voltios, le han puesto 12 voltios Entonces, es que, ya no, no nos había explicado que poniendo más tensión el motor moto corre más, sí. pero aquí lo que estamos alimentando es la electrónica vale. primero, sí. entonces eh, más de uno se lo cabe. vale eh, Manuel 20 segundos para cambiar la cinta. Cuando quieras. diodo que emite la luz infrarroja y un fototransistor que recibe el reflejo de la luz. Y con eso pues lo que hacemos es que lo ponemos en eh, corte y pues, según la intensidad de, de la luz, nos bueno, va a dar una corriente proporcional a reflejos que está recibiendo el fototransistor. Y, por la, parte, por la parte inferior que, que es la línea que, que se ve ahí en el dibujo es lo que va a, a un pin de arduino. Ese de pin de Arduino lo podemos leer como digital, entonces hasta que no alcanza una tensión determinada será un cero y a partir de esa tensión será un. O podemos hacer una lectura analógica al mismo tiempo. Puede hacer de forma analógica. Si se hace de forma analógica vamos a tener desde cero, cuando no recibe ninguna tensión es corte y ahí vemos que desde la, la conexión del pie hasta pasando por la resistencia de eh, 47 hasta más bueno, pues, cero voltios y cuando entra, y cuando entra en, en saturación en función de cómo esté llegando el reflejo, la luz ¡Oh! por, el, por la base de fototransistor, pues pasará mayor o menor corriente ¿sí? de la fuente VCC. Y eso pues, nos va a dar desde cero hasta 1023. Pero a 1023 no llega nunca. Tendría que ser 5 voltios. Y siempre hay una de tensión tenemos entre el conector y el emisor. Siempre habrá... Entonces no hay 5 no hay voltios aquí, eh, yo lo estoy utilizando con lectura digital. ¿Sí? con Esto sería esto una foto tomada. Esto una foto tomada eh, con, con la placa. ¿Y veis aquí no veis ninguna luz. Si estáis mirando ahora, no se sé ninguna luz, pero en el momento en que esto esté alimentado, si se ponemos una cámara, la cámara, la cámara, si mm. eh, ¿Sí, ya veo si sí. ¿Sí se, ve? sí se ve, sí lo voy a apagar ahora no se ve ahora no se ve y ahora sí se ve ahora sí se ve el ojo humano no lo ve pero eh, ¿no cámara con una cámara de móvil o con Bien, pues vamos a ver aquí un poquito eh, qué se puede hacer con esto. Pues lo que estamos haciendo con esto, es yo sobre, to sobre todo, se puede hacer varios concursos. Uno de ellos es eh, el seguir una línea negra, ¿vale? un circuito, y, y vamos a ver cómo. lo primero que hay que hacer es eh, leer las líneas que tenga para seguir, para seguir la línea. Eh, eh, Aquí también lo tenemos en el caso central, sí, o sea, caso eh, Que los dos sensores cuando van por la línea eh, están, el robot está correctamente posicionado. Eh, esa posición, esa posición por pues, lo que nos permite es poder ir a la máxima velocidad. Pero la máxima velocidad muchas veces viene determinada por el circuito. Circuitos. Si nos encontramos con una línea muy cerrada, lo normal es que por la, por la propia velocidad y por la lectura que está haciendo, en el momento en que se salga, pues no le, da, no le da tiempo a verlo correctamente. Es decir, a lo mejor se sale con uno y ya está muy cerrada, pues se sale con dos Entonces, por la inercia del movimiento. ¿no? Cuando se ha querido reaccionar, ya se ha salido de la cura. Pues se puede dar, esto ¿eh? se puede dar, uh, uh, eh, aquí vamos a tener sobre todo en la parte media y en la parte eh, de abajo, eh, nos podemos salir por un lado, nos podemos salir por, por otro, aquí se ve el ejemplo, que nos salimos por el lado derecho, por el lado derecho, pues, tenemos un sensor sobre la línea negra y el otro sobre el fondo blanco, Con pues lo que tenemos que hacer es reaccionar, y la reacción que se produce, la sensación que se produce es que si se sale por este lado, este motor se para y el otro se pone marcha. y así pues... Lo normal es que tenemos un control todo nada, un control todo nada en donde vamos cabeceando. Eh, bueno, aquí ya viene el algoritmo y aquí, pues, las líneas, las línea, pues, el control sobre todo lo tenemos aquí. Hacemos, se hace una lectura, se hace una lectura de, todas de forma general, por lo que esto ya sería el código, Se hace una lectura de los sensores. Y los dos sensores están sobre la línea negra por la máxima velocidad avanzando. Eh, ¿Qué no está? Pues preguntamos cuál de ellos está fuera de la línea. Y eso son con, con estructuras condicionales. Se hace con estructuras condicionales y en función de cómo estamos, eh, está la posición de los sensores, pues vamos a ir hacia un lado hacia otro. Bien, este, este, primer ejemplo, este primer ejemplo solamente hace el control con dos sensores. A partir de ahí ya es difícil para ellos entrar en, en esta en este tipo de control porque podíamos esto sigue siendo todavía un, una posibilidad eh, con los dos sensores nada más. Hemos visto que la situación, mejor lo explico, viéndolo aquí, queda mucho más claro. Aquí estamos haciendo aquí estamos haciendo la lectura eh, en donde los dos sensores centrales van sobre eh, la línea negra. Cuando yo me paso cuando yo me paso o me salgo con un sensor, no tengo por qué decir a, a uno de ellos que se pare, sino que reduzca la velocidad. Me reduzca la velocidad a la mitad. Si con esa reducción a la mitad vuelvo a la situación anterior, a la situación correcta, pues continúo avanzando con los dos a la a igual velocidad. Pero en el momento en que me salgo con uno y me salgo con los dos, en el programa. Puedo retener por dónde me he salido. ¿Mm? Eh, porque la situación está: el centro de la derecha está en la zona blanca, el sector de la izquierda está en la zona negra. Eso es la situación anterior. La situación siguiente: los dos están en la zona blanca. ¿Cuál pues pues es que estaba antes en la zona negra? Pues, en la, la implementación del código se puede hacer recordando la situación anterior recordando la situación anterior, pues ya sé sí, cómo hace. Dicho un poquito, eso lo único que hace es que el cabeceo sea un poquito más jugador. que si la velocidad es lenta y en el momento en que se salga uno, corrige, entonces ya no hay un cabeceo, lo que hace es que gana velocidad. Entonces, en un concurso el, el objetivo, es decir, optimizar un poco. ...el control de, de robot. ¿Mm? Bien, pues a partir de ahí... ...ya lo que se puede es ir utilizando... ...y utilizando, contra más sensores utilicemos... Eh, ...mayor cantidad de regulación... a tener. la velocidad máxima cuando vayan los dos por el centro... ...un, un tercio, un medio, tres cuartos... ...y, y ya en, tengo un margen ahí parar Y puedo subir y subiendo velocidad porque si no reacciona en una curva reaccionará con el siguiente y si no con el siguiente y si no pues ya me paro y corre. un control que se denomina normalmente un control por posición G, que se hace en este... En este. Avanzando, pues ya entramos un poco, eh, esto ya no lo, no lo aplico yo en, el, en los talleres todavía. Entonces yo puedo tener de tener eso un, una serie de valores es decir, vamos a cuando ya se va a meter en un control um, más avanzado como un control proporcional un, un control de, derivativo pues entonces ya tenemos que decir bueno eh, yo tengo una referencia todos tenemos en la mente lo que es un bloque de control un bloque de control eh, yo tengo un sistema en donde eh, le mando una orden de funcionamiento teniendo como referencia en nuestro caso de, de este sistema es eh, que el, los dos sensores centrales tienen que ir sobre una línea negra. En el momento en que yo me voy hacia la derecha o hacia la izquierda eh, entonces ese error es de, de una realimentación eh, que se compara con, con la referencia que nosotros tenemos y eh, tenemos que correr. Hay tres, hay un, un control que es control proporcional y se puede combinar con dos controles, el derivativo y el integral. Eh, y para eso qué tengo que tengo que hacer, pues tengo que determinar qué error estoy cometiendo. ¿Qué error estoy cometiendo con respecto a la referencia que yo me he marcado? ¿Mm? Aquí concretamente... Eh... Aquí está hecho una tabla con 8, sí, aquí no corresponde, aquí solamente estoy utilizando, bueno, sobre 8, aquí tengo 8, aquí tengo 8, porque al final estoy utilizando las entradas analógicas que son 6, entonces los dos extremos no los utilizo, podría utilizarlo para, metiéndolo en, en digitales, pero tal como tengo el montaje con, con la forma en que yo trabajo de forma modular, pues me molesta. Bueno, pero para, para ir probando y todo, todo esto que viene, que viene eh, yo voy marcando un valor a la lectura que estoy haciendo con cada uno. Entonces, empezando por el extremo de la derecha, yo voy marcando eh, un valor a cada uno. Voy ponderando eh, los sectores. Ahí este, va este método se puede utilizar. De dos, o se puede utilizar por números pares o por números impares. Pero la idea, la idea vamos a mostrar, es decir, no es único. Es sí, ahí eh, yo voy marcando números impares. Número impares. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el programa? El programa sí. el, <coughs> tiene, que leyendo, tiene que estar leyendo los sensores. Por, por el ancho que tenemos de la pista, lo normal es que esté leyendo uno que esté leyendo dos que es la forma correcta ¿no? en el momento que me estoy desviando pues puede ser que esté leyendo uno sí. el, el movimiento que tiene la, eh, la raíz de lectores de sensores que tengo aquí pues entre el paso de uno y otro puedo estar leyendo dos o uno entonces que por eso en la implementación, la implementación que tiene este algoritmo es: yo estoy leyendo dos sensores. Los sensores que estoy leyendo son los centrales que corresponden con D1 y I1. Y D1 y 1 Entonces el 7 y el 9. yo lo sumo, tengo que, hacer los, tengo que utilizar dos variables. Utilizo. Eh, la suma de los sensores que estoy leyendo y la cantidad. 7 y 9 son 16. ¿Cuántos sensores he leído? Dos. Ocho. Estoy en el centro Es decir, la referencia en, para, este sistema, para este sistema, siguiendo una línea negra, sería el 8. A partir de ahí, a partir de ahí, y yo estoy en, en el paso, Paso de desviándote hacia la izquierda, entonces voy a leer el valor 9. Y si estoy leyendo 1, 9 dividido entre 1, 9. Voy viendo así. Que, además del 9 estoy leyendo el 11. Pues sería eh, 18 dividido entre 2, 20. 20. 20. 20. Si dividido entre 2, 10. Si voy de forma progresiva, aumentando el error entonces esta es la forma esta es la forma que tiene de leer el, el algoritmo bien, de esta forma de esta forma lo que estoy haciendo solamente de los términos que tengo en el control de los términos que tengo en el control ya le puedo aplicar en función el error, pues puedo utilizar tres términos, el término proporcional, el término integral y el término derivativo, esto sería eh, Si utilizo solamente, si utilizo solamente el término proporcional, lo que está ocurriendo es que contra más me aleje, me aleje del centro de referencia que era el 8, el, el error es mayor. El error es en mayor, entonces la contante lo que va a hacer es el producto de, de la contante con el error tomada es un valor que va a hacer lo que modifique la velocidad de la ruta. Una velocidad aumenta y la otra disminuye. ¿Qué quiere decir con esto? Esto tiene su limitación. Como hemos visto anteriormente, esto lo estamos, eh, los motores lo estamos controlando Arduino con una modulación por anchura de pulso. Y una modulación por la anchura de cursos lo que nos va a permitir es aplicarle hasta 255. Entonces, lo que no, a la hora de elegir la, las constantes, tenemos que tener en cuenta esa limitación. Si yo eh, hago unos cálculos, planteo unos cálculos de que el error por la constante que le tengo que poner y si sobrepasa 255, pues ahí hago lo que se llama en la codificación un filtro. Si eh, el error que le tengo, el, la corrección que le tengo que aplicar a los motores está por encima de 255, pues se quedan 255, no voy a aplicar 300, no tiene sentido. Esto también es un indicativo de cómo tenemos que manejar Bien, pues eh, de esta forma... De esta forma pues podemos aplicar cualquiera, eh, cualquiera de ellas. La primera, la primera que se implementa. Aquí la primera que se implementa es la de la de la proporcional. La proporcional lo que nos está diciendo es eh, si yo voy aumentando la posición y eh, el, el error dice que dice muy pequeñito el error comparado con la referencia oscila mucho. Cuando yo tengo un error y, y aprecio ese error, le, le doy la orden y, y se va moviendo. Cuando se da cuenta que ya lo ha corregido, por la inercia que tiene el sistema, pues sigue, sigue yéndose. Eso va oscilando de un lado para otro. Por eso, eh, en, la, en la fórmula de control aparece el término derivativo. Eh, que como derivada, que como derivada sabemos que si nosotros vamos teniendo una curva y la curva es muy pronunciada, la tangente eh, es grande. Entonces lo que nos permite es, si yo estoy cometiendo un error previsible eh, con una pendiente muy alta, pues voy a hacer una corrección rápida, una corrección apta, rápida. Si el error, la curva es, la, eh, la tangente o la pendiente de esa curva es pequeña. Entonces, si estoy cometiendo errores pequeños, estoy cometiendo errores pequeños, el término derivativo pues no hace falta que sea más grande, es más pequeño. Y voy corrigiendo. Eh, esto es oh, lo que hace. Está también eh, la codificación. La, la, la codificación sí, eh, se basa en, en esta fórmula donde la corrección tenía eh, la constante proporcional por el error más la, la constante derivativa teniendo en cuenta eh, el error actual menos el error anterior. Entonces esta implementación pues, se puede llevar también a cabo en codificación. Y, y ya nos permite hacer... ¿La constante proporcional la ajustas tú o se ajusta automáticamente? No, la se ajusta... No Aquí hay, no, hay, no hay corrección. Porque yo puedo ir corrección no se refiere a la sintonización. No, no se sintoniza sola. Y complicaría más el algoritmo. Entonces lo que hay que tantear, lo que hay que tantear un poco con, con, haciendo pruebas previas, haciendo pruebas previas para. Bueno, pues. Eh, otra cosa que. Otra cosa que también podíamos. Pues, bueno, lo que pasa es que no está descargado el programa eh, aquí tenemos igual que se ha hecho un control bueno, alguna pregunta sobre esto pues, yo veía. si quieres hacer una pregunta yo, yo, porque había, he hablado un poquito de esto también por el interés de, de una de las personas uh -huh. si, quería, después, si quieres seguimos viendo por qué. ¿Con, sobre. ¿Con, qué, ¿con qué frecuencia ¿Tomas medidas? la frecuencia de muestreos. Es la propia del de, propia de, de tiempo en que tarda el ¿Vale? sí. de... Sobre todo hay que, hay que quitarle eh, todos los... ponerle los mínimos posibles los delays los, se quita. Lo hacemos ahí, eh, y se va quitando. Se puede hacer, si quiere, quiere hacerlo, por sobre todo con interrupciones de 10 milisegundos, Eh, igual que hemos hecho con el mando de infrarrojo, también se puede hacer con, con Bluetooth. Con el Bluetooth, pues también podemos, eh, utilizando un, bastante, un módulo que lo vende online en las, eh, en las tiendas estas chinas. Eh, está barato, está sobre los 11 euros, 10 euros. Esta mañana me han dicho que a 8, <risa> 8 euros este módulo, este módulo en, lo que tiene es, es también un de adaptación, que se vende de dos maneras diferentes, Esto es para no caer la torpeza comprar el módulo de Bluetooth es más barato, el más barato es porque no lleva el adaptador, hay uno con adaptador y otro sin adaptador, ¿qué ocurre?, que si lo compráis sin adaptador lo tenéis que hacer vosotros por el precio que es, pues, y además la, la tecnología que utiliza es soldadura superficial. ¿no? O sea, un que tenga mucha habilidad, pues a lo mejor les vale, pero por el precio merece la pena. Entonces esto eh, lo que hay que hacer es a través de un de un programa de terminal y si el portátil o el ordenador tiene eh, bluetooth posibilidades de bluetooth si no se pone un, un módulo usb de bluetooth emparejarlo y conectarlo una, una cosa que hay que tener en cuenta es cerrar el, el entorno de arduino cuando nosotros abrimos el entorno de arduino pues, se, se abre eh, un puerto que puede tener muchas complicaciones Puerto que pueda asignarle al YouTube. Por lo menos a mí me da quebraderos quebra de la cabeza. Ahí, ayer intentaba conectarlo y no había manera de conectarlo hasta, hasta borrar todo y empezar de nuevo. El Windows es lo que tiene, pero este lo aprovecha también con Linux también corre. Si uno es malo, el otro es más fuerte. Y, y esta es la complicación que tiene a la hora de podríamos probarlo así, cacharreando un poquito luego a ver si lo porque lo que sí sí lo he probado y eso no falla casi nunca son con las aplicaciones ahí en Android un, un programita, una aplicación que se puede descargar de forma gratuita y es un control de bluetooth universal ¿Sí? nos dice nos dice perfectamente que hay que cuando se da una tecla la tecla de avance nos genera un carácter, la U, la D, la L, la R... Ya sabemos el código que, que nos va a mandar cada uno de estos... De, de, de ...estas. Eso sería también... ...una alternativa que se puede hacer y... ...y por mí ya nada más. ¿Ya? ¿Sí? hay ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Pues oye. Muchas gracias Manuel. Y en breve, en unos minutos, te toca. ¿10? Vale, pues... A ver, asistentes en remoto... Voy a cortar el streaming y en un ratito nos volvemos a enganchar. Bueno, voy a cortarlo. Dejar de grabar, simplemente de grabar este.